Hola amigos YouTube, soy Franco Espínola y voy a usar el nivel octavo, así que a caso mm. Vivo ¡Todo fabuloso! ¡Eso! con mucho amor! ¡Y corte! ¡Qué belleza! ¡La tenemos! ¡Súper! ¡Vamos a casa! ¡Bien hecho! ¡No me es una leyenda! ¡Ha sido un placer trabajar de nuevo contigo, amigo! Eres un tipo sideral! ¡No es grande! ¡Felicidades, no ¡Tu popularidad incrementó de nuevo! El se está cayendo, está súper acabado y tu mansión se ha duplicado todo en un día de trabajo. Vámonos a casa. Lo hiciste, Flack. ¡Ah! Fue perfecto, estoy orgulloso. ¿Y qué sigue ahora? ¿A dónde iremos? Sí, yo. ¿Sabes? Creo que no deberíamos seguir con esto. Oh. ah. Bueno, pero ¿qué hay de tu vida? No, esto rico y famoso, yo ¿No creo que que hacer. Entonces. Bien, hemos logrado bajarla, así que. A ver.